Yo con vuestro permiso voy a quitar esto, no tengo mamá no lejos porque si no es que entre mi, mi sinusid y la mascarilla y la madre, que bueno. no voy a durar más de 15 minutos hablando. Bueno, pues nada. Yo soy Fernando Poco, pero yo creo que todo no el mundo me conoce, o me está conociendo hoy. Eh darle las gracias a Desatando IDEA, Laboratorio Social, Social Lab eh, por cedernos el espacio, aunque también son parte socios de socios de Somos Energía, eh, darle las gracias también a los compañeros y compañeras que habían venido de Somos Energía de Sevilla con las pobres, que también habéis sido los que han puesto en marcha. Este proyecto de compra colectiva de instalaciones fotovoltaicas para la autoproducción que se vio interrumpido por eh, la declaración de estado que esto empezó en enero, creo, si no me equivoco se lanzó públicamente y ya armamos o contactamos y organizamos un grupo WhatsApp a partir del cual hemos estado coordinados como digo, esto se, supuestamente debería haber estado ya avanzado pero bueno, estamos aquí hoy en esta fecha eh, El objetivo es resolver todas las dudas posibles con la, el representante de Quantum Energía Verde Isabel que, que está aquí para, para esta función de cara a, a, a los detalles de, de las instalaciones tanto individuales como en aquellos espacios colectivos de comunidades, de propietarios y tal y esto a modo de y y luego yo, darle la palabra a Cristina, que es con quien yo empecé contactando para esto y yo me siento, yo ya a partir de aquí, esto se va bueno, grabando Yo no voy a utilizar la palabra mucho porque la palabra interesante es la de la compañera Nosotros somos activistas y simplemente pues como además profesoras, nos dedicamos a... somos eso, activistas y lo que sí... ¿Alguien no conoce son Energía de aquí? ¿No? Vale. Bueno, pues son Energía es una cooperativa de energías renovables, 100% renovables. Nació en Cataluña hace 10 años exactamente. Y, y nació en Cataluña no porque fuese en los primeros los primeros socios, sino porque vino un holandés a dar clases a la Universidad de Girona. Entonces el holandés se compró el coche, la casa, las cosas normales, de la, los hijos y todo eso. Y luego aparece que no um, iba a montar la luz y dijo, yo quiero una cooperativa de energía limpia igual que en todos los países de Europa. ¿eh? Y no había ninguna, en España no había ninguna. Entonces con 150 personas montaron Son Energía. Son Energía es productora y comercializadora de energía. Produce poco, produce solamente un 6% porque están creciendo los socios y los contratos están creciendo exponencialmente y, y la producción pues crece linealmente, entonces cada vez está más, digamos, está más difere, dif, dif, difunta. Lo que ocurre es que ahora, aparte de tener unas cuantas plantas fotovoltaicas, tiene también una eólica, tiene una de biogás, tienen unas una cuantas plantas, ¿no? Que todas las fotovoltaicas que están, en, están aquí en Andalucía, excepto una, ¿no? Tenemos una en Alcolea del Río, dos en Inlora del Río, otra en Granada, otra en, en. ¿En dónde está la.? la otra de Granada que se instaló hace poco. Y en Almería, en El Tajar, ¿eh? Y hay una en Fontíbero, en Ávila, y, y otra que se están haciendo en Lérida y eso. Esta compra colectiva es una idea nueva, una idea nueva para tener todavía la producción más distribuida. Entonces, que las personas seamos dueños de nuestra propia energía y que podamos controlar lo que estamos gastando, lo que estamos, lo que estamos produciendo, eh, lo que queremos ahorrar, lo que no, eh, seamos nosotros los productores los que se llaman los pro consumidores. ¿no? Y, y nada más es una cosa súper interesante, ya está implantada en muchos territorios de España, pero esta es la primera compra colectiva que se hace en Andalucía. Y hemos elegido la parte occidental de Andalucía. Incluso hay personas que nos están llamando de la parte oriental y ya les daremos respuesta. De momento, presento a mi compañera Amalia que también va a ser productora de ellas mismas en su casa. <risa> yo ya sin contar todavía. Ah, estupendo. <risa> Venga, <risa> Daniel. Te voy a preguntar, digo, una malia tenía yo por ahí en mente ya no sabía que tu Sí, <risa> sí. Voy a decir. Bueno, yo decía hace unas semanas, cuando tuvimos ayer ir a que hace unos años, cuando hablaba yo con mis amigos, siempre el tema de conversación recurrente, hay que ver lo que pago de luz, hay que ver lo que está la energía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo luego me fui enterando, cambié a una cooperativa y me apunté. Pero también estaba comentando en el coche lo difícil que es para una persona, no sé por qué, el hecho de cambiarse de compañía, como si se hubiera quedar sin luz, o si hubiera cometido un pecado, no sé lo que pasa, pero yo se lo cuento a mí, y a todos los amigos de ha sin embargo luego dar el paso a cambiarse a una cooperativa de energía renovable, limpia, pues le cuesta mucho trabajo. También es verdad que antes, hace dos años, cuando tenías que cambiar o tener unas placas que tenías que pagar, había un impuesto al sol, no sé si os acordáis, y costaba mucho este dinero. Cuando tú te podías beneficiar de algo que tenemos gratis, poca cosa hay en España gratis, y tenemos gratis sol, mucho sol. Otros países se, se benefician de ese sol y tienen mucho menos. Tienen Alemania, por ejemplo, eh, continuamente tienen todos sus tejados solares y tienen muy pocos días de sol. Y sin embargo, pues, lo que tenemos son las raudales, no podemos beneficiarnos. Y una cosa que es gratis y si te coraje, no puedes ser tú consciente de, de tu propio dominio de ese sol que te da energía y que te la dé gratis, por una vez en la vida, ¿no? Así que yo ahí yo ya me he apuntado. Ahí. Y aunque no tengo un consumo desorbitado, pero creo que voy a ahorrar y, y me parece oportuno hacerlo. Y, y... que digo que cuando termine de dar la benigna... Sí. <risa> <risa> y que también eh, otro consumidor... Bueno, me bueno, tengo... tengo... No sé si habéis visto hace poco el, el anuncio de escala de la luz también. Y es que ahora eh, ese impuesto sol se ha quitado. ¿no? También se ha quitado, porque en, dejar, en si tú por ejemplo vas quitando eh, ella, si tú viertes energía sobrante, pues en cierto modo en Endesa te lo tiene que devolver, como lo que Exacto. va a ser es una compensación Y entonces pues ahora estamos en el momento, no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos podemos empezar por algo, creo yo. Entonces ahora es el momento, ya no tenemos esos impuestos, ya no tenemos ninguna ninguna cosa que diga o oh, es que yo es que no sé cuánto es que no tengo es que si de algún lado lo no tenemos se lo vamos a preguntar a la compañera y, y eso os lo mismo a que la apuntado ya bueno. ¿Cuenta, cuenta tu experiencia si quieres estar aquí yo soy más bien de poco hablar claro. pero lo que puedo aportar un poco es mi experiencia personal yo he sido profesor de instituto y durante un montón de años, treinta y tantos y lo que enseñaba y lo que transmitía es lo que me ha convencido más todavía que cualquier cambio empieza por la educación y yo recuerdo lo que le impactaba a los chavales y chavales de instituto el tema de la energía renovable pero claro, eso se quedaba en teoría, pura teoría. Yo en cuanto tuve ocasión, puse una instalación de agua caliente solar. Iba a una urbanización de 30 casas y yo era, por lo visto, el hinchadao de la urbanización que se le había ocurrido eso en el año 2003. Bueno, pues después de 12 años, de las 30 ya hay 10 que no han puesto. Que no está nada mal. Ahora voy a hacer, no sé si otra vez el chalado, que, que va a poner la de fotovoltaica. Es decir, lo que yo he transmitido a mis alumnos y que yo estaba convencido, que además me lo decían ellos, y de ¿Cómo disfrutas enseñando estas cosas? Digo, porque que eso es la vida misma, la vida misma. Pues. Eh, el boca a boca y, el, y eso que es lo que puede empezar aquí hoy otro boca a boca que la gente vea cómo las cosas funcionan y no es pura teoría sino que se puede llevar a la práctica pues eso es lo que yo os animo a que de aquí salga un montón de gente pero no solamente para los que estamos aquí sino para tantos por cada uno de los que estamos aquí Vale, gracias por haber venido. Bueno, ya tomo yo la palabra. Yo soy Isa, vengo de la empresa de cuánta energía verde. Y no, bueno, somos una empresa de ingeniería que bueno, llevamos trabajando como empresa, como Quantum, desde enero de, de, de, de 2017. Ya trae un y medio aproximadamente, nos me dedicamos única y exclusivamente a instalaciones fotovoltaicas. No hacemos fotovoltaica y térmica, no hacemos fotovoltaica y eólica, hacemos fotovoltaica que es a lo que estamos dedicados y es a lo que somos especialistas y a lo que pues, estamos dedicados y volcados por completo. Como decía venimos estaba escuchando que, que bueno, es que de, de joven hace unos años pues que parecía el loco porque tenía estas ideas, las energías renovables, etc. Es verdad que ahora mismo es una cosita que más o menos vamos metiendo poquito a poco que la gente ya más o menos va teniendo el concepto la palabra de fotovoltaica un poquito más, más inculcado, una palabra muy rara pero sí que ahora mismo todo el que dé el paso de, de estos años, hace dos años ahora mismo dentro de un par de años también en este momento, eh, había un pionero en este tema lo mismo que ahora hay muchos sitios que o sea, están en medio de la calle, en medio de una plaza y hace así un montón de placas térmicas por todos lados Recuerdo, bueno, la técnica sí que hace unos años tuvo una explosión todo el mundo, muchísima gente tenía placas térmicas que son las que calientan el agua y una cosa perfectamente normal, la fotovoltaica se desconocía mucho Incluso creaban a lo mejor un poquito de, de, de no ser muy fiable, porque había un impuesto al sol, era ilegal, que iban a montar, que sancionaban, etc. Etcétera, etcétera. Todo eso ha sido un poquito, un poquito bulo, por así decirlo, un poquito lío, rumores, porque, claro, desde de alta esfera, como pues, bueno, nos interesaba, y que nosotros nos quisiésemos en una entrada en nuestra casa para proporcionarnos nuestra propia energía porque claro, si nuestra casa nos da nuestra energía a la compañía dejamos de comprar esa energía y al final me interesa entonces la fotovoltaica ha estado en años anteriores muy castigada y le ha costado mucho pegar pero por ese motivo muchas gracias por el mal, por el mal conocimiento y también por el precio ¿me era a vosotros? está dentro de la campaña de SOM no sé si todo está escrito, si alguno tiene que inscribirse todavía pero gracias a la campaña de SOM vaya a poder beneficiaros beneficiar de un precio de instalación muy muy competitivo. Aunque no estuviese la campaña de por medio, los precios generales de la área fotovoltaica ahora mismo, 2020, están mucho más bajos, son mucho más asequibles que los precios de a lo mejor 10 o 15 años. que 10 o 15 años el que realmente se permite la tiempo años, se entiende. Era un loco porque estaba tirando el dinero, eso no funcionaba, eso era una pérdida, era como un, una utopía un idealismo el ponerse energía verde en casa. Ahora mismo se sabe que funciona, está perfectamente estudiado, todo esto cada vez sale en placas mucho más eficientes, con mejor tolerancia a la temperatura, etcétera, etc. Y ahora una cosa que es perfectamente eh, amortizable, funciona estrictamente, tenéis el control de saber cómo funciona. Porque tendréis acceso a una aplicación para ver lo que está haciendo vuestro sistema, lo que está haciendo vuestra vivienda y que vosotros tengáis el control de la energía que producís, de la energía que consumís en vuestra casa. ¿Vale? Nosotros nos dedicamos a dimensionar la instalación, a informaros previamente, a ver qué necesitáis, qué tenéis, qué queréis. Os proponemos un tipo de instalación. Hola, y a partir de ahí, pues, bueno, todo el asesoramiento que necesitáis, tanto en funcionamiento como en los aspectos de la, de la instalación, toda la construcción, etcétera, etc., etc., nos encargamos nosotros de realizarlo. ¿De acuerdo? Realizar. No, no. Os dije que ya llevamos tres años y pico como, como empresa, como en cuanto a la energía verde, previamente hace esos tres años. Eh, Alfonso Garza, que es el gerente de, de la empresa, pues bueno, Alfonso y otros compañeros venían de ingenieros industriales, venían a haber estado no dedicándose a fotovoltaica para, para doméstico, para vivienda, para particular sino para instalaciones grandes, instalaciones de 4 kilovatios, como pueden ser vuestras viviendas, sino mucho más grandes, de huertos solares, y plantas de megavatios en diferentes partes del mundo. Entonces, pues bueno, una vez que, que tuvieron todo ese conocimiento, todo ese trabajo, etcétera, etcétera, decidieron ir volverse aquí a bolsillo de la Imitación que es donde estamos en Sevilla, y ahí, pues bueno, ya fundaron la empresa y hasta ahora estamos aquí funcionando. Eh, son Energía sacó este concurso, la licitación, para ver qué empresa podía, bien ellos consideramos que era la más adecuada para poder hacer instalaciones en su campaña. y Bueno, aquí, aquí estamos. <risa> bueno. Eh, no sé si todos, os preguntaba antes ante que si todos conocíais Solar Energía, uno sí, otro no. Yo no sé si todos conocéis lo que es la fotovoltaica, si tenéis alguna idea, un vecino con una instalación, si de nueva, no sabéis nada, no sé como estáis más o menos, si hay alguien que no sepa nada de fotovoltaica. Todos sabéis un poquito, ¿no? Estupendo. <risa> bueno, una instalación fotovoltaica por compararlo con las placas térmicas, ¿vale? os decía que son un poquito más conocidas. Las placas térmicas se ponen igualmente pues, en las cubiertas de casa, por ejemplo, van a utilizar la radiación. Pero las placas térmicas lo único que, que hacen lo que se enfocan es en calentar el agua. Tengamos el sistema que tengamos, como nada de gas natural, el termoeléctrico, nos calentan el agua. Las fotovoltaicas son también placas, también son placas que se ponen en una cubierta de casa, sí. que necesitan radiación, pero esas placas son mucho más versátiles porque no solo van a calentar el agua, esas placas van a proporcionar electricidad. Y esa electricidad va a ir para todo el consumo que tengamos en casa. Desde un aire acondicionado que tengamos un consumo brutal hasta el cargador del modo que consuma una poquita volátil. ¿De acuerdo que todo el consumo de la vivienda? ¿De qué se compone la instalación fotovoltaica? Hay dos elementos que son fundamentales. Obviamente la placa, que es el elemento que todos conocemos, porque es el que está en la cubierta de casa, el que siempre se ve y otro elemento que es menos conocido que es el inversor muchas veces, a lo que a lo mejor se le da más importancia, o lo que se cree que es más importante, son las placas que obviamente no son, para explicar más pero el inversor es el cerebro del sistema fotovoltaico ¿De acuerdo? por muy buena, muy cara, muy estupenda que sean tus placas si el inversor en un momento dado te da un fallo, la instalación no va a funcionar entonces, hay que tener muy en cuenta tanto cómo se coloca la placa como el funcionamiento que te va a dar ese inversor, la garantía que tenga ese inversor, cómo funciona, la monitorización que tenga, etc. ¿De acuerdo? Decía que esos son los dos elementos principales que siempre están en instalaciones: eh, placa fotovoltaica e inversor, y el otro elemento que es opcional es la batería. Bueno, tengamos batería, <ríe> tengamos batería o no, el sistema fotovoltaico es un sistema que está conectado a la red eléctrica. El contrato con la compañía, con SOM, con la compañía que tengáis ahora, ese contrato se mantiene, las facturas van a seguir llegando, solo que en base al sistema de que tengamos en casa, esas facturas van a venir reducidas de una u otra forma. Eh, existe la opción, sé si es alguno la ha escuchado si la han llegado a plantear, de lo que son un aislados de, de la red eléctrica. Eh, técnicamente son posibles, legalmente también es posible en España cada vez conecta de la red, que no tengas contrato con nadie y que tu sistema, tú te lo guisas, tú te lo comes, se puede, pero no es lo más aconsejable. Este tipo de instalaciones, la de la red eléctrica, se recomienda, por ejemplo, si tenemos la típica casita del campo, que vamos a más que los fines de semana, que tenemos un frigorífico, un par de luces y poco más, pues sí que bueno, Puedes decidir el paso, te desconectas, estamos en una instalación chiquitita y era autosuficiente. Cuando estamos conectados a red y es para nuestra vivienda particular del día a día, que tenemos consumo durante todo el día, durante muchos días a lo largo del tiempo, no es que sea imposible desconectarte, pero no lo recomendamos. ¿Vale? Tú en casa, ninguno queremos que en un momento nos quedemos sin energía y tengamos que encender una vela. Y si en un momento dado estamos aislados de la red eléctrica y sobre todo enfocados en el invierno, Vienen más días de, de mal tiempo de los que se han previsto. Las placas no van a producir suficiente, por lo tanto, las baterías no se van a cargar correctamente. Puede creo que llega un momento en el que no tengamos energía, ni producirnos en la fotovoltaica, ni acumulada en nuestra batería, y que nos quedemos pues, Entonces, para vivir cómodamente eso no es agradable, <ríe> no es lo que queremos. Por lo tanto, que sepáis que por eso, puede, pero y, no se recomienda en vuestra vivienda habitual. Entonces, centrándonos en un sistema conectado a la red eléctrica, que sabéis que tenéis la opción de tener un sistema de autoconsumo directo y un sistema de autoconsumo con acumulación, que es aquel que tiene la, la batería. ¿de acuerdo? Las placas, las que van a en la cubierta de casa. Una placa fotovoltaica, que es? Las placas las tenemos ahí puestas, eso es que está compuesto? Está compuesto de que estamos puestos. Estamos puestos de sílice, ¿de acuerdo? El 99% de la composición de las placas es, es de, de sílice. La sílice, si sí, sí, lo sabéis o no, es, es, es anina. Bueno, cuando está ahí en la playa, un montoncito de arena, eso sufre un proceso y acaba convertido en, en esa placa fotovoltaica. Las placas que estamos eh, proponiendo dentro de la campaña de SOM, porque placas fotovoltaicas, hay muchos fabricantes, hay mucha variedad a la hora de que una placa se produzca una potencia u otra. La placa que está dentro de la campaña es de un fabricante que se llama IMEDIO. Son placas de 380 vatios pico. Bueno. Qué significa que una placa produzca 380 vatios pico? Significa que eh, en unas condiciones ideales, como máximo, como pico, van a producirte 380 vatios. Sean esas placas, esas placas que media de 380 vatios, sea cualquier otra placa de 400 vatios, de 300 vatios, todos los fabricantes dan la, la producción en vatios pico, ¿de acuerdo? Esas condiciones ideales a las que hacen referencia esa producción son, por ejemplo, eh, orientación sur, que la placa tenga orientación sur, que la placa tenga 30 grados de inclinación con respecto a la superficie. Eso hay viviendas las que se puede conseguir, viviendas las que se consigue regular, pero bueno, hay algo, son características con las que podemos jugar. Las otras condiciones eh, son, por ejemplo, 25 grados de temperatura ambiente y 1000 W de ración por metro cuadrado. Esas condiciones están en el laboratorio la ponen, son 25 grados, son 1.000 vatios y la placa produce 380 vatios. Fuera del laboratorio, ni Amalia en tu casa, ni en la mía, ni en la casa de ninguno, esa placa va a producir 380 vatios. ¿Por qué? Porque por muy al sur que esté, por muchos 30 grados que tenga, ni la radiación son 1.000 vatios constantes, ni la temperatura son 25 grados constantes. Y ahí ya no podemos controlarlo para subirlo, para bajarlo. Por lo tanto, cualquier placa fotovoltaica en una vivienda el pico máximo que va a dar va a ser en torno a un 20% menos eh, que ese pico que tiene, que esos 380 vatios. O sea, por ejemplo, estas placas que estamos hablando de 380, ese pico máximo que va a dar va a estar en torno a los 320-330 vatios. De todas formas, estas pérdidas que siempre hay por temperatura, por radiación, para hacer el estudio, para dar el resultado de cómo vaya a aprovechar la instalación, de cómo va a funcionar, eh, está tenido en cuenta. ¿Cómo se tiene en cuenta? Para hacer el estudio, aparte de, de saber, de, de analizar los consumos de energía en casa, tenemos en cuenta las radiaciones que hay en la zona en la que se haría la instalación. La radiación que hay, por ejemplo, aquí en Huelva, en Sevilla, en la zona de, de Andalucía Occidental, que ahora está enfocada a la campaña, no la misma radiación, por ejemplo, que hay en el norte de España. Tú pues Esa placa de 380, la pones aquí en Huelva, te va a, con la misma orientación de inclinación que la pone en Asturias, y te va a producir de una forma distinta. ¿Por qué? Porque allí hay una climatología distinta. Eso no significa que esta placa de aquí esté mejor puesta, mejor conectada que la placa de allí. Significa que está funcionando las condiciones climáticas que hay en cada zona. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con las medias de radiaciones de los 10 últimos años. ¿De acuerdo? Con, con programas de, de análisis para que esa radiación que estamos manejando sean pues radiaciones reales para el sitio en el que estamos queriendo hacer la, la instalación. ¿De acuerdo? Eso por ahí con respecto a, a la placa eh, aparte del tema de esa potencia pico, que os digo, que siempre va a ser una potencia inferior. Y el tema de la orientación, ¿por qué se orienta hacia el sur? El sol, lo sabemos, sale por el este, se va por el oeste. Entonces, enfocando la placa hacia el sur, es como nos aseguramos de que la placa, que la instalación tenga la, la mejor producción a lo largo de un día completo. Poniéndola eh, a los 30 grados de inclinación es como nos aseguramos de que esa placa vaya a tener la mejor producción a lo largo de un año completo ¿por qué motivo? el sol en invierno está... perdón, en invierno está más bajo de forma que si la placa vaya a estar a 30 grados está algo más, unos 45 grados sobre la superficie como el sol está más bajito le va a llegar más perpendic perpendicular a los rayos va a producir más si esa placa está a menos de 30 grados, ¿de acuerdo? más planita en invierno va a producir mejor ¿por qué? porque el sol se encuentra más ¿no? alto. En verano suele estar más alto, los rayos van a llegar más perpendiculares. ¿eh? Por eso, los 30 grados es la media a la que se colocan las placas con esa inclinación para que tengan lo mismo en verano que en invierno. Eso no quita que si en un momento dado eh, en una vivienda el consumo que se tiene en verano normalmente es muy bajito, porque en verano nos vayamos, tengamos la muy poquito y en invierno a lo mejor tenemos un suelo radiante con un consumo muy alto eso es no invita que se pueda estudiar el colocar la placa a 40-45 grados porque en ese caso interese más o colocarla a unos 20 grados porque si es el caso contrario tengamos mayor consumo en verano por lo que es cuestión de ir viendo paso por caso a ver qué interesa esa es la forma de colocar la placa de acuerdo ese sub en teoría esos 30 grados en teoría y la dejamos en nuestra superficie el siguiente elemento en el esquema de instalación, porque desde la placa se va con el cableado hasta el siguiente elemento que es el inversor. El inversor, el cerebro del sistema, el que controla absolutamente todo. ¿Dónde se coloca el inversor? ¿Cómo se coloca? etcétera. Eh, se, recomendamos siempre que esté a cubierto, ¿de acuerdo? El inversor, un el aparato electrónico, ¿vale? que hay inversores, el que estamos trabajando para la campaña, el inversor de Huawei, tiene la protección IP65 ¿Eso qué significa? Significa que viene preparado para ponerlo en el exterior y que si por ejemplo llueve no va a entrar la lluvia dentro de, del aparato del sistema Es decir, en teoría, según fabricante tú puedes llegar con tu Huawei y colocarlo en el patio de tu casa Ahora, donde coloquéis ese inversor tened en cuenta que es un aparato que va en la pared pero no va en la pared con una callata que lo vaya a otra pared en un momento dado Donde se coloque se quedó se va a quedar en teoría para mucho tiempo con los cables colocados, etcétera, etcétera si la ponemos en el exterior, por mucha protección que tenga pero aparato durante mucho tiempo pues, le puede llover y sobre todo le puede dar el sol con lo que al final no se va a romper, no va a dejar de funcionar pero bueno, la vida útil del equipo, que tiene una vida útil bastante larga conforme el paso del tiempo, puede a lo mejor disminuir un poquito por eso siempre recomendamos que esté en el interior, que esté cubierto ¿de acuerdo? a cubierto donde obviamente no vamos a recomendar que lo pongáis en el salón de casa ni en la cabecera de, de la cama, ¿de acuerdo? Pero, buscando lo mejor si tenéis un, un trastero, el sótano, el garaje, el cuarto de la lavadora son los sitios en los que normalmente se coloca, se coloca este equipo, se coloca el inversor y desde ese inversor se iría con el cableado, se con el cableado hasta el cuadro eléctrico principal de casa que es donde acaba la instalación, es decir, empezamos la planta a la cubierta Vamos hasta el inversor y hasta el cuadro eléctrico principal de casa. Normalmente en casa tenemos un solo cuadro eléctrico, se si conecta ahí, si tenemos más de un cuadro, uno de esos cuadros tiene que ser el principal, pues acabamos el principal. Pues la, eh, con el real decreto anterior que tenemos ahora, la instalación se conectaba al contador de la calle. ¿no? Más que al contador, a otro contador que ya había que poner al lado. Os lo digo porque, eso ya os digo que es normativa anterior, la actual es que se conecta al cuadro. Entonces, por si alguno tenía por ahí había escuchado la habían dicho conocía a alguien que tuviese un segundo contador, eso es cosa del pasado, ahora mismo, se acaba en el cuadro de casa, no hay que llegar al contador. Por lo tanto, se simplifica un poquitín la legislación, porque llegar al contador, el contador normalmente siempre está afuera, requiere más cables, requiere salir de casa, ¿eh? era más complicado en definitiva, así que ahora vamos al cuadro y punto. Vuestro cuadro no se modifica, no lo vamos a cambiar, a, a hacerle nada, donde se conecta y punto. ¿Vale? Si que ese es un principio al esquema de la instalación. El inversor, repito, el cerebro del sistema, el que lo hace todo. La fotovoltaica no es algo que diga, oye, me levanto por la mañana, voy a encenderla, me puesto la pago, o veo que llueve, la desconecto. No tenéis que hacer absolutamente nada. Se queda colocada desde el minuto uno que la instaladora le sale de casa. Eso ya está produciendo y olvidáis de que está ahí tenéis que ver qué está haciendo y qué no está haciendo porque el inversor se encarga de todo. De hecho, lo mismo. Si aquí viene una instalación fotovoltaica, esta bombilla, eh, en teoría no sabríamos si la luz viene de la placa, de una posible batería o de la red eléctrica, porque esa bombilla va a alumbrar, va a iluminar, lo mismo venga de donde venga la energía. No es que si viene de la placa la luz sea un poco más débil, un poco más fuerte, ni nada de eso. La vivienda funciona exactamente igual. Entonces, físicamente, no vais a saber cómo está lo que está pasando con la instalación pero sí que vuestro inversor a través del wifi de casa normalmente todos tenemos wifi en casa, tenemos internet si no, lo tenemos es muy recomendable que se sí tenga porque a través del internet de la vivienda, el inversor os va a mandar información a una aplicación que tendréis en el móvil para que la consultéis y veáis qué está pasando en cada momento con esta instalación aplicación de, de móvil, aplicación que podéis también consultar en en el ordenador, si trabajáis en el ordenador y más rápidamente lo miráis ahí. Esa aplicación nos va a dar información de cada momento. De forma que os conectéis, que sepáis cuánto está produciendo vuestra instalación en ese momento, cuánto está consumiendo vuestra vivienda en ese momento, y que sepáis si os sobra energía que se vierte a la red, si al contrario, que os falta energía y que hay parte que esté cogiendo de la red eléctrica. Entonces es una información muy útil para que podáis modificar vuestros consumos de casa. ¿De acuerdo? Que diga, oye, que estoy viendo que a esta hora me sobra energía y que esa energía la abierto fuera. Oye, pues, en vez de verterla, voy a poner a mi lecurador que funciona gratis. Voy a encender el aire acondicionado y que me enfríe la casa aunque yo no esté. De forma que cuando yo llegue al mediodía, esa casa esté fría. Que ya viene climatiz bien climatizada, bien acondicionada y que no me haya costado dinero. ¿De acuerdo? Esto no se trata de que vaya mirando la aplicación a ver si producir y diga, uy, puedo encender la luz porque me sobra energía. Esto no es para estar viendo con el móvil, con la aplicación, si podemos o no podemos. Pero esa información está ahí. todo caso, que le hagamos información, va a ser mejor para nosotros porque es mucho más eh, aprovechamiento, mejor aprovechamiento, como puedes tener de, del sistema. El sistema como tal, ¿cómo funciona? La placa fotovoltaica, por la noche, produce 0 vatios, ¿vale? No hay radiación de la luna, ni placas lunares, ni historia de esta Por la noche, cero vatios. Va a llegar un momento de la mañana, y ya pues va a depender de la orientación que tenga nuestra placa y demás, que la radiación ya va a incidir en, en la placa. Automáticamente que la radiación incide en la placa, el inversor la transforma de electricidad. Y esa electricidad la manda al consumo que tengamos en casa en ese momento. Empieza por la mañana, estamos todavía sin funcionar, pero mínimo un frigorífico sin valir en casa incidida. Va a mandar esa, esa electricidad a nuestro frigorífico, por ejemplo, ese frigorífico va a funcionar gratis. ¿Qué pasa? que a esa primera hora de la mañana, aunque ya estamos produciendo algo, pero hay un momento en el que el consumo de casa todavía supera a lo que produce la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Lo poco o lo mucho que la fotovoltaica pueda proporcionarnos en un momento dado, lo cogemos y lo consumimos. Si hace falta algo de más, lo cogemos de la red eléctrica, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos en simultaneidad. Si nuestra casa necesita 2 kilovatios y las placas producen uno y medio, uno y medio pero inversa COVID y lo manda a donde haga falta y el medio de más lo tomaría de la red eléctrica ¿de acuerdo? no significa que si las placas no aportan todo buscaremos todo de la red eléctrica ni muchísimo menos la forma de producir la fotovoltaica es en forma de campana por lo que partimos de producir cero y hasta la mañana vamos produciendo cada vez más cada vez más hasta que llegamos a nuestro pico máximo de producción y desde ese pico máximo que se va a dar a mediodía sobre la una de mediodía el ese pico máximo va a bajar la producción, hasta que por la tarde, en verano más tarde, en invierno antes, nuevamente dejemos de producir. Por la tarde va a pasar lo mismo que por la mañana, solo que al revés <risa> Vamos a estar yendo con fotovoltaica hasta que empiece a estar un poquitito de la, eléctrica, de la eléctrica, la fotovoltaica se acabe y vayamos con la eléctrica. Lo que queda de ese día, la noche, y al día siguiente por vuelta a empezar. Todo este ciclo lo hace el inversor solo, sin que, te, sin que tengáis que estar pendiente de nada. Entonces se trata de diseñar un sistema fotovoltaico que os cura prácticamente todo, si no todo, el consumo que tenéis en esa hora central de producción fotovoltaica. Obviamente, si hay que poner una lavadora a las 10 de la noche, esa lavadora hay que ponerla, esa lavadora va a coger energía de la red eléctrica. Pero todo lo que podamos meter en esa curva de producción fotovoltaica va a ser ganancia que tengamos. Hablaban ya antes del tema del excedente, de que de esa ya por fin ha salido la normativa, o se está aplicando mejor dicho, de que la energía que nos sobra, esa energía se va a la calle, se va a la red eléctrica, y están obligados a pagarle esa energía. Ahora no explico más de eso, pero, por mucho que a vosotros el excedente o lo vayan a compensar, siempre va a ser más rentable que ese kilovatio que sobra, si hay que pasar a aprovecharlo. Porque el kilovatio de la red eléctrica, la red eléctrica no lo va a pagar nunca al precio al que lo, lo estáis comprando, ni quiere decir que si le da un kilovatio por la mañana tenéis un kilovatio disponible ahí por la noche para cuando haga falta. Si fuese así uno por otro, pues bien, estaría mucho mejor. Pero van a pagar, eh, creo que a unos 5 céntimos lo que está establecido, ¿no? El kilovatio que sobra se va a compensar a 5 céntimos, ¿de acuerdo? que es algo que es bueno, que vuestro derecho, porque al fin y al cabo esa energía la estáis regalando a la red eléctrica, la red eléctrica la va a utilizar, pero siempre que tengáis la posibilidad de amoldar vuestro consumos para aprovechar la energía que producís mejor, porque el que producís y que consumís, kilovatios que tenéis dentro para vosotros, kilovatios que producís y que tenéis excedente, vais a recuperar como un tercio del kilovatio más o menos, con el excedente que os compensa. Entonces, siempre, mientras más podamos aprovechar, mejor. Esto no significa, como hay muchas veces que nos plantean los clientes una duda perfectamente normal, que, oye, según mi estudio, me interesa poner 10 placas, pero bueno, me caben 15, voy a poner 15, y así produzco más, vendo más y me pagan más. No, <risa> no está plástica del excedente para que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque llega un momento que, por mucho que produzcáis, por mucho excedente que tengáis, por mucho que tengáis la red eléctrica, hay un máximo a la hora de compensar, ¿de acuerdo? Entonces una vez que a llega a ese máximo de compensación, aunque vosotros en caso, no, energía esa energía ya es un regalo completo no, no, a no, no, por esa recibir nada por esa energía de más que no, de Porque, que no, dando, ¿por qué? Porque la factura de la luz, por el hecho de la no, no, la red eléctrica, que un mínimo que siempre hay que pagar, entonces la factura nunca nunca va a llegar a cero euros. la factura va a llegar a cero euros, si cortáis y montáis un sistema hilado. si seguís conectado a la red eléctrica, tenemos una potencia que tenemos que pagar, según la potencia que tengamos contratada, pagaremos más o menos. Hay un impuesto de electricidad de un 5 con 11, asociado a esa potencia, hay un IVA del 21 asociado a esa potencia y una espira del contador, bueno, la del contador 80, hay Pero siempre vamos a estar pagando un mínimo, la factura nunca va a llegar a cero. A lo máximo que podemos pagar es que. de la red eléctrica, que ese término sea 0 euros. ¿Cómo se llega a 0 euros? Pues bueno, porque mientras menos nos de la red eléctrica, más bajito va a ser ese importe. Y si luego además vale tenemos energía que nos sobra y que nos compensa, el término de consumo de energía puede llegarnos a 0. Pero una vez que llegue a 0, si os sigue siendo energía que da la red eléctrica, eso además no se dé cuenta de potencia ni se guarda para el mes que viene, ni te sale una factura negativa, ni nada de eso por eso hay que buscar un equilibrio entre una instalación que esté bien dimensionada para el consumo que tenemos ahora mismo en casa y bueno, teniendo en cuenta esa devolución del excedente pero no pasarnos porque si nos pasamos ya estamos derrochando y ya estamos montando una instalación que está sobredimensionada, que producimos más de lo que necesitamos y que tenemos que esa energía eso no significa que hay muchas veces decir, bueno, mi consumo ahora mismo es de tal pero yo es que tengo la idea de con la que pueda, de aquí a un año a dos, meterme, por ejemplo, en el tema del vehículo eléctrico ahí sería sentido, a lo mejor desde ya, pues si tu instalación te corresponde ahora mismo 10 placas plantearte el instalar a lo mejor 13 placas teniendo en cuenta ese posible aumento de consumo por un coche eléctrico que vaya a meter o sea, el mismo tenéis cupano, y os surge la idea de meterse en un termo eléctrico, obviamente, aumentar el consumo o si sea, a lo mejor a pues, una pareja que está iniciando ahora mismo la, la familia, por así decirlo bueno, ahora mismo me corresponde el día, pero es que yo sé que quiero aumentar mi familia que quiero pasar con uno a que seamos uno o dos más, bueno y también obviamente tiene, tiene sentido el hacer una instalación un poquito más solo dimensionada pero siempre con cabeza y con algún motivo no pensando en ese excelente y en lo que me van a pagar de más por la energía que me sube ¿vale? eh, Otra cosa que a lo mejor que me han ido planteando ¿vale? eh, si vosotros con instalación fotovoltaica seríais, podréis vender vuestra energía. Vosotros no estáis vendiendo, bueno, vosotros sois consumidores de, de energía y de electricidad. Solo que con vuestro sistema de autoconsumo fotovoltaico, la energía que os sobra la compensa. Pero no sois vendedores. Si quisieseis ser vendedores y directamente vender vuestra energía, poder, podéis, pero no se aconseja tampoco, Porque para ser vendedores lo primero es que tendréis que dar, dar de alta como productora de energía eso lleva un papel y una documentación impresionante al final tendréis que pagar impuestos, no impuestos al sol se impuestos impuesta porque es como si estuviese montando un negocio en vuestra casa y eso para lo que podéis producir en vuestra casa no sale rentable de ninguna de las maneras por lo que vosotros seréis consumidores de energía ¿de acuerdo? como sería lo mismo, solo que produciendo esa energía que necesitáis para, para la vivienda ¿de acuerdo? Hablando del tema del coche eléctrico uno de los, de los componentes, de los extras, que son planteados en la campaña era ese cargador de vehículo eléctrico. No sé si es mismo alguno, tenéis esa idea de un coche, tenéis coche ya, si os planteáis ese vehículo eléctrico. Si, por ejemplo, nuestra recomendación, si tenéis ya coche eléctrico, obviamente tiene todo el sentido del mundo de que aprovechando la campaña, que os poner la fotovoltaica, hagáis la instalación ya del cargador de vehículo eléctrico. Aprovechándose también de, del precipicio de la campaña, que son esas empresas más competentes, muy, muy competitivo, a la, a la compra colectiva. Ahora, si no tenéis coche eléctrico y nos planteáis, no tengo coche, pero, no sé, el mío a lo mejor de aquí a tres, 4 años, lo cambio. No tiene sentido que desde ya dejéis puesto un cargador de vehículo eléctrico en vuestra casa, porque vais a tener ahí un aparato cogiendo polvo durante tres años o más, sin serviros, ese aparato va a ir perdiendo su garantía en esos tres años, cuando tengáis dentro de tres años el coche, ese aparato obviamente va a seguir funcionando, pero bueno, ya ha perdido parte de su garantía y además seguro que dentro de esos tres años vaya a tener en el mercado un cargador de vehículo eléctrico con mejores prestaciones que el que podéis tener ahora. Que hay muchos cargadores de 20 con muy buenas prestaciones, que estamos proponiendo para la campaña de Sony el, el, el Pulsar, que es un, un modelo muy buen modelo, ¿vale? pero tiene sentido si tenéis el vehículo eléctrico, eléctrico ahora y se le vaya a dar uso el cargador ahora, si se lo vaya a dar de aquí a 3 o 4 años, o igual no sabéis cuándo, no tiene sentido que lo dejeis puesto de ya. Toda esta fotovoltaica que montais montáis hoy en día es susceptible de que a futuro podáis ampliarlo. que ampliéis tanto el número de placas como el no tener batería ahora y poner esa batería a futuro. Las instalaciones con batería, económicamente hablando, 10 placas sin batería Tienen un precio, así mismas 10 placas con batería se te puede ir tranquilamente al doble en un presupuesto o Son sea, inversiones bastante altas, la verdad Lo pasa es una inversión que al final renta, que te da el ahorro, la factura o sea, es una cosa que desde el primer momento estáis viendo pero tenéis que esperar que pasen unos meses, unos años para verlo desde el primer momento lo vais a estar viendo que vaya a ser prácticamente independiente de la red eléctrica eh, os va a dar ese ahorro ya no es solamente el ahorro como tal, que a lo mejor el ahorro para muchas personas el principal objetivo de la fotovoltaica y está ahí, y es tangible desde el primer momento es también ese concepto de independencia de la red eléctrica de que yo tengo un sistema al que solo tengo que a la red en momentos puntuales porque durante el día tengo mi placa, por la tarde-noche tengo mi batería y soy autosuficiente, no necesito de nadie más que de la red eléctrica en un momento dado Entonces, concepto muy bueno, es una idea muy buena son equipos que funcionan muy, muy bien, estamos hablando de baterías de litio si no te hago hincapié en baterías de litio, por si no lo investigáis y tal, están por otro lado las baterías de plomo, las baterías de plomo no tienen nada que ver, y no son de las que estamos hablando, nunca jamás vamos a recomendar las baterías de plomo para que pongáis en vuestra casa, entonces, baterías de litio, Está en concreto, la batería de litio que está dentro de la campaña es la batería de LG, el fabricante de LG, son baterías de 7 kW, de 10 kW, con 7 kilovatios, y sobre todo con 10, tendréis que tener un consumo en casa muy alto para que se os quede Aún así, si hoy en día dices, se me va de precio, bueno, ¿sabes que voy a empezar con vuestra interacción fotovoltaica y que en el momento que queráis ampliarle, colocarle esa batería. ¿Por qué? Porque el inversor, ese Huawei del que os he hablado antes, hay inversores que no puede acoplar de batería al futuro, tendré que cambiar el inversor, hay otros inversores que sí, el Huawei, el de Huawei, este modelo, es un inversor híbrido al que en el momento que queráis, sin necesidad de mayores cambios, le acopláis a toda vuestra batería. Eh, a la hora de ampliar y estación el número de placa, también va a depender del inversor. Por ejemplo, si hoy eh, el estudio resultante es que necesitáis 3 kilovatios en placa, en un principio el inversor que necesitáis el inversor de 3 kilovatios. ¿vale? ¿Qué pasa? que si tenéis 3 kW o un inversor de 3 kW, y año que viene queréis aumentar a 4 kW, ese inversor se va a quedar muy, muy justo y un poco cortito. Entonces, a lo mejor se puede plantear que os instaléis 3 kW, pero dejaros puesto un inversor de 4 o 5 kW con la idea de que ampliáis esa instalación a futuro y que ese mismo inversor siga funcionando. Obviamente, aparte de que el inversor te dé esa potencia extra para aumentar la instalación, hay que tener en cuenta el espacio que tenemos disponible. Si hoy aprovechamos todo el espacio de la cubierta para llenarlo de placas, no tiene sentido que hagáis puesto una inversión más grande, porque es que no va a tener espacio para poner más placa el día de mañana. ¿De acuerdo? Por eso, con que estén hecho los quipias, no sé si van a entrar la, a la página de eso, bueno, entra porque la mayoría lo los pero... Si no, los están por ahí circulando. Esos aquí son los que están establecidos, ¿de acuerdo? de 2 kilovatios, 3, etc. Cuando entráis, cuando registráis en la plataforma, hay una opción para que indiquéis qué tipo de cliente en un principio es por el que estáis interesados, aunque no indiquéis eso, nosotros vamos a tener en cuenta vuestra referencia a lo de ese kit, para verdad que vamos a analizar el consumo, a lo mejor el kit que veis mmm, indicado a vosotros, lo consideramos muy grande para lo que tenéis ahora mismo, o lo consideramos cortito, o sea que vamos a tener esa referencia para saber por dónde os movéis, qué es lo que os interesa, pero obviamente vamos a dar a nuestra, a nuestra opinión. Vamos a dar nuestra Vamos a enviaros esa primera propuesta de instalación. Que puede que esa primera propuesta sea la que os guste y con la que accedéis y con la que sigamos adelante, o puede que esa propuesta la hagamos más grande, la hagamos más chica, o que modifiquemos cualquier elemento en función de ya lo que, lo que necesitéis. ¿Vale? O hablaba antes de la colocación de la placa, Esa orientación al sur, esos 30 grados, me dejaba un elemento muy importante a la hora de definir cómo colocar las placas, y es la sombra. Las placas termosolares, por comparar a la placa termosolar por si alguno tiene, la placa termosolar digamos que funciona por, por calor, por temperatura. Mientras más calor haga, más te va a calentar la placa termosolar. Y es muy poco sensible a la sombra. De hecho, hay veces que en el verano esas placas termosolares cogen tanta temperatura que el agua como hierve y le echáis una mantita o algo por encima de la placa y aún así sigue calentando. La fotovoltaica no. <risa> la fotovoltaica va por radiación, la fotovoltaica... A la sombra es muy sensible. Hay que evitar toda sombra que haya alrededor. Sombra de, de que tengamos a lo mejor una fotela plana, tengamos un chung en medio, una chimenea, eh, el aire acondicionado, o, bueno, cualquier tipo de cubierta, que tengamos un árbol, la de, de antena del vecino, la casa del vecino, un, lo que sea, <ríe> lo que sea, que produzca sombra, hay que estudiarlo y tenerlo muy en cuenta. ¿vale? Eh, a la hora de cómo orientar las placas, cómo disponerlas y también cómo conectarlas entre sí ¿De acuerdo? Hay un elemento también que aparte de cómo hablaba de la batería, hablaba del cargador del coche hay otro elemento que está dentro de, de la campaña como elemento funcional, que son los optimizadores El optimizador es un aparatito, ¿de acuerdo? chiquitito que se pone a la propia placa por detrás, por debajo de la placa donde van las conexiones de la placa por más que vosotros en un principio no lo vayáis ver porque está por debajo, un de chiquitín que se pone por debajo. Ese aparato, ese optimizador, es lo que se emplea, lo que es necesario cuando tenemos problemas de sombra. Me explico. Tenemos, por ejemplo, 10 placas. La forma normal de conectar esas 10 placas entre sí es en serie. ¿De acuerdo? Si tenemos una sombra que en un momento dado le dé a la placa número 1, aunque las nueve placas restantes no tengan sombra entre sí, pero como la placa número 1 tiene sombra, va a haber afectado su rendimiento y al estar conectado en serie las demás, las demás también van a bajar su rendimiento esa sombra se va en la placa número 1 y se va a pasar después la placa número 2 la placa número 2 va a bajar su rendimiento y va a hacer que las otras no la otra restantes que no tienen una sombra encima también bajen su rendimiento entonces, si tenemos una sombra no es que solo moleste a una placa determinada una hora del día sino que va molestando a todas las placas que tengamos Por eso es muy importante tener esas sombras previstas y darle una solución, <risa> Hay veces que decir, ¿no? Que a mi tejado le da sombra durante todo el día, ¿no? Pero esa antena, son antenas muy chicas, son muy estrechitas, eso lo da Da, ¿vale? Da y hay que tenerlo en cuenta Entonces, esos optimizador, ese aparatito, se le pondría a esas 10 teóricas placas un optimizador a cada uno De forma que, si a esa placa 1 le da sombra el optimizador, digamos que va como anularla. Y así a las otras nueve placas no le va a afectar y las otras nueve placas van a producir a lo que tengan que producir en ese momento. Hay veces que, por la disposición que tenemos de la cubierta, no es necesario emplear optimizadores, hay veces que sí es necesario emplear esos optimizadores. Todo, esto no se trata de, de instalar por instalar, porque si hacemos una instalación, por muy rentable que en un principio parezca, por muy buena intención que tengamos, pero con energía renovable, si esta instalación no funciona, no tiene sentido o no funciona correctamente, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, el tema de la orientación, insisto mucho, orientación, inclinación y, y posibilidad de, de sombra. ¿De acuerdo? Eh, las placas fotovoltaicas. Las placas fotovoltaicas, todas las placas, tienen dos tipos de garantía. Garantía material o de producto y garantía de rendimiento. Lo mínimo que vais a encontraros por ahí, según fabricante, lo mínimo que vais a encontraros van a ser eh, 10 años de garantía material de producto y 25 años de garantía de, mate, de rendimiento. Eh, de las de 380 vatios, de los módulos que estamos hablando, tienen 20 años de garantía material y 30 de rendimiento. Es decir, una garantía bastante, bastante alta. ¿La garantía de rendimiento qué significa? Significa que en el año 30 esa placa como mínimo te debe estar rindiendo el 80% de lo que te rinde el primer día. No quiere decir que en el año 30 la placa se funda y nos quedemos ya sin placa, sino que te va a producir ese 80% y a partir de ahí va a seguir bajando ya la, la producción. Pero son sistemas, como veis, como mínimo durante 30 años te van a estar produciendo muy alto rendimiento. La garantía material de 20 años pues durante 20 años hay que tener cubierto si, si la placa a lo mejor tiene, viene con algún golpe interno, con algún defecto de fábrica, si el marco metálico de aluminio por calor, por lo que sea, si se si dobla, si, si tiene algún inconveniente, todo eso lo va a cubrir la garantía de material. Es decir, que durante 30 años, prácticamente cualquier problema que tengas con la placa, el fabricante va a estar ahí atrás cubriendo esa garantía. El inverso son 10 años de garantía. ¿De acuerdo? Es lo que tiene Huawei Y luego, aparte está. La garantía nuestra como empresa instaladora. Me puesto la garantía del producto, la garantía de la placa, la garantía del inversor y la garantía de cuánto como empresa instaladora, que sería de cinco años. ¿De acuerdo? Esos cinco primeros años, cualquier problema que tengáis, vamos a estar ahí, tanto para solventar problemas, incidencias, eh, dudas, aspectos legales que consideréis, documentación, papeleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué aspectos legales podemos asesorar, aconsejar, etcétera? Pues, por ejemplo, con el tema de la legalización de la instalación. Instalar fotomotor que a día de hoy en España es legal, nadie va a montaros, pero es legal siempre que se siga con la legalidad o la normativa que hay establecido. ¿De acuerdo? Una vez la instalación se realiza, yo decía antes desde el minuto cero que sale instalador por la puerta, eso pues se queda produciendo y funcionando, pero ahí eh, el trabajo hecho como empresa instaladora no ha terminado. ¿vale? continuación que es una serie de papeles de procesos administrativos para que vuestra instalación se quede correctamente registrada, legalizada y que no tengáis ningún problema de que en ningún momento nadie vaya a reclamar o a decir algo para su instalación el primer paso sería que registrásemos instalación en industria que ese primer paso lo damos nosotros, la dejamos registrada y a continuación industria a nivel de Andalucía, o sea la Consejería de Industria de Andalucía eh, le daría paso a la distribuidora, le comunicaría que en tal vivienda hay una fotovoltaica de tales características. Y el tercer paso sería que la distribuidora le comunicase a SON, de acuerdo a vuestra comercializadora, la instalación eléctrica de tales características, para que ya todo el ciclo quede cerrado, vuelve pues, teléfono esté correctamente legalizada y a partir de ahí podáis empezar a beneficiar de la compensación de, de energía. ¿vale? Eh, Centrados en la campaña de SOM, ¿cómo funciona la campaña? ¿Estáis ya escritos algunos o no? No sé. ¿Cómo, cómo vais? ¿Ninguno está escrito todavía? No. Bueno, pues el mismo si Vale, lo demás estáis ahí. Recuerda que también, tú también. Sí, sí, ya lo hago la manita. La campaña, para que os podáis beneficiar de la campaña, de estos precios, como decía, tan competitivos de la campaña que ha planteado SOM. Lo primero que hacer te tenéis que ser socios de eso. Si ya lo sois, pues el siguiente paso sería eh, registrarse en la página web y hacer la inscripción. Si todavía no sois socios, tendréis que ser socio y automáticamente que hacéis, que hacéis socio a continuación, meterse en la página web y hacer el registro de la inscripción. El registro, cuando se hace el registro, dejáis un depósito de 150 euros. ¿De, acuerdo? de esos 150 euros que abonáis a la hora de inscribirse, 100, se le cuenta luego del coste del proyecto que se ejecute y 50 es lo que le corresponde a eso en, en gasto de gestión. ¿de acuerdo? Entonces, hacéis la edición, pagáis vosotros 50 euros y a nosotros ya nos llegan vuestros datos. ¿Qué datos nos llegan? Obviamente, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Y muy importante que nos llegan los datos de consumo horario de casa. ¿vale? Hay muchas formas de dimensionar un sistema. Podemos tener en cuenta pues bueno, la factura media, que me diga en invierno pago 70 y en verano pago 100. Bueno, se puede estimar por ahí, pero la forma más exacta es basarse en el consumo horario de casa. Un año tiene 8.760 horas y lo que me aporta son, son esos 8.760 datos del consumo que habéis tenido en casa. Entonces es la forma más exacta de poder dimensionar un sistema, porque basándonos exactamente en lo que habéis hecho Hora a hora durante el último año. Eso es cuando lo los pasa son. Nosotros ya encargado encargamos de analizar en el programa que tenemos y, en base al resultado de ese análisis, os proponemos un tipo de instalación. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, hacer la inscripción, son, nos mandan estos datos, ya nos ponemos en contacto con nosotros, nos ponemos en contacto y esa primera llamada, pues bueno, esa primera llamada puede ser de 10 minutos, puede ser de una hora. Todo lo que ya queramos, uno y otro, enrollar en el tiempo que tengamos. Para explicaros, para que nos contéis, para pediros datos, siempre que tengamos la, esos consumo horario que nos aportéis una factura, pues bueno, son datos que siempre vienen también mejor, mientras más mejor, y os hacemos esa primera propuesta de instalación y os la enviamos. Puede que en esa misma llamada ya os interese, porque sepáis bien, bien cómo va la cosa y demás, y concertamos una visita para a continuación enviaros la, la propuesta, ya que a lo por la semana siguiente o así, a casa, a verlo en si detalle con vosotros, o bueno. Si no sabéis esa visita, de esa llamada no pasa nada. Ahora mismo hay mucha gente que está de vacaciones, nos llamamos, sí, mándamela, pero hasta dentro de dos semanas lo no, visto por casa o hice la playa, no pasa nada, no, solo por la de la melagrama. No hay prisa en, en cara. Esa visita siempre es recomendable, aunque por teléfono tengáis 100% claro que queráis hacerlo, parece todo bien, etcétera, etcétera. Esa visita siempre hay que darla, porque a lo mejor por la vista de Google nos matamos, miramos la casa, parece que tiene una orientación perfecta, una inclinación, etcétera, etcétera pero luego en casa a lo mejor hay un árbol gigante que Google no lo mostraba. O donde queréis poner el inversor no es el sitio más adecuado, no tenéis un espacio para el que tirar bien los cables. Todo eso donde se ve físicamente en la vivienda. Además de que aquí en casa, pues bueno, tenemos más tiempo de, de ver si queréis otras opciones, una instalación más grande, más chica, como os decía, y que ya lo tengáis todo claro, todo resuelto, esto no, no hay prisa en hacerlo. ¿no? Es decir que si lo tenéis el primer día claro, lo tenéis claro que tenéis que pensarlo, lo pensáis, no, ¿vale? Esto no es algo que lo compré hoy y la semana que viene no descambia, una inversión que tenéis que tener clara que tenéis que hacer, bueno, si estáis aquí, esa, esa idea o esa predisposición, por lo menos ya la tenéis aquí tú, pero lo tengáis claro, se trata esto de, de vender, de obligar <risa> a instalar, ni muchísimo menos, de meter esa presión, estamos aquí para informar, o sea, que aparte de lo que yo pueda contar aquí, lo que os contamos por teléfono, pues si que llegamos a hablar por teléfono, lo que luego contamos en casa, que no tenga ningún tipo de duda y que a partir de ahí tomen libremente la edificio que, que queda esto. ¿vale? Eh, crean, por ejemplo de cables, ¿cómo se llevan los cables desde la placas hasta el inversor y desde el inversor hasta el cuadro eléctrico de casa? Pues bueno, eh, siempre lo primero que van a intentar los instaladores es aprovechar, por, por ejemplo, alguna bajada, si tenéis un chum, un respiradero que va desde la cubierta hasta la cocina, por ejemplo, por ahí para bajar los cables si hay un falso techo, cuando hago tirar los cables para el cuadro de, de la casa. Cajas de registro, cables corrugados, siempre se va, o sea, tubo corrugado, siempre se van a intentar aprovechar ese tipo de, de canalizaciones ya previas para, digamos, esconder los cables que no, haya, que no, haya, que no se vean. ¿de acuerdo? Ahora, la última opción, siempre que no se puede utilizar todas esas previas, es tirar de canalita. ¿vale? que el cable desde la placa hasta abajo va a, ser a lo mejor por una canaleta externa por la fachada y luego más va mejor que cuando haya que esconder alguna canaleta interna por casa ¿vale? Nunca he encontrado un cable pegado por allí, colgado, ni grapo ni nada de eso. todo lo que tenga que ser si poder esconderlo por dentro de las paredes va a ir con su canaleta perfectamente acabada ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay veces que, es que no hay más remedio que tirar de una canaleta porque no hay nada por donde poder esconder lo, los cables ¿de acuerdo? Eh, eso por ahí os decía que para hacer la inscripción de SOM habéis abonado, tendréis que abonar previamente esos 150 euros, 100 se descontarían del proyecto, ¿de acuerdo? Y 100 sería la parte que son se queda. 100 sí. Sí, se descontan y 50 lo que le pertenece, pertenece a SOM. Ahora, por ejemplo, motivos por los que se os pueden devolver esos 150 euros al completo. Por ejemplo, si hay alguna imposibilidad técnica a la hora de hacer la instalación. ¿Imposibilidad técnica qué? Que el Ayuntamiento, por ejemplo, te deniegue esa licencia de obra. Para hacer la instalación, uno de los requisitos que, que hay que cumplir es un requisito, digamos, con la ordenanza urbanística de, del municipio, del lugar, es que se pida una licencia de obra y obviamente que el Ayuntamiento te apruebe esa licencia de obra. Si por algún motivo el ayuntamiento no aprueba esa licencia de obra, eso no es que vosotros no queráis hacer la extracción y que os quitáis en medio, sino que no dan esa posibilidad desde ayuntamiento. Por lo que hay una, una, una renuncia técnica y sí que recuperaréis los 250 euros a eso al completo. Una renuncia técnica también es que os escribáis, que os hablaremos como vosotros y que vuestra cubierta sea su perfecta, pero tengáis delante un edificio gigantesco que va a dar sombra a toda hora y todos los días. No vamos a recomendaros que hagáis instalación si instalación no va a rendir o no va a resultar. Entonces, por ejemplo, también es renuncia técnica. En cuanto a la licencia de obra, la licencia de obra eh, la nos encargamos a de redactarla, de redactar el proyecto técnico que hay presenta el presentar al ayuntamiento y ya sabemos si el ayuntamiento tiene eh, procedimiento telemático la presentaríamos telemáticamente, sea una presentación física, nos encargaremos también de presentarla físicamente. Toda licencia de obra le corresponde una tasa de licencia de obra, que según el Ayuntamiento, esa tasa será de un porcentaje o de otro, suele rondar un 4-5% más o menos la tasa. Eh, como decía, nosotros presentamos la licencia y esa tasa ya, según el Ayuntamiento, lo más habitual es que el ayuntamiento os mande la, la carta de pago para que abenais la tasa, porque la tasa de la, de la licencia de obra es lo único que quedaría fuera del presupuesto, ¿de acuerdo? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, que esto no es que lo tengáis que saber, pero simplemente para que lo sepáis. La tasa del de ayuntamiento de licencia de obra, ese 5%, por ejemplo, no se paga